¿Y por qué entonces lo hizo hoy? Soy? No sé, decía sí, nada, pero yo estaba trabajando. ¿Por qué te apresan a ti entonces? Porque era yo que estaba en la casa, no mando, me apresan. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? Él insotaba <susurra> <él hizo, susurra> <él hizo susurra> el cuello. El, el, el denunciante dice que lo no tienen en zozobra ya, robando. Sí, en zozobra. Hasta allá mismo en mi casa me no tienen zozobra todo. ¿El hermano tuyo? Claro. ¿Te vinculan a ti también? Dicen que tú eres cómplice de él. No, yo no. Los, los, los mismos dueños saben que yo estaba aquí ayer y ellos le dijeron adelante de mí, no, ya que no de eso. Entonces, ¿qué tú le puedes decir a tu hermano? Que se entiende lo que tiene que hacer para que no lo mate la misma policía en la calle. ¿Y a quienes le han robado el que tú le dices a ellos? A Dios, que imagínese, ¿Qué que hagan el esfuerzo. Pues. Puedes decirme, son una vaca que decuartizaron también. No sé decir que yo estaba trabajando, no ellos llevan eso a la casa, no sé decir. pero Ellos dicen que usted tiene tiempo en eso y que la dejan en la misma casa. No, yo no, yo no, yo no jodo con eso. ¿Cómo es el nombre tuyo entonces? Juan Alberto. Juan Alberto, ¿y bueno. qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo me dedico con mi tío a tumbar cacao. Tú eres inocente según Claro, tú. yo soy inocente. Y los mismos dueños de la vaca ayer lo dijeron a ellos aquí. Alberto, ¿qué tiempo tiene tu hermano sosteniéndole si la vaca a ese señor? Pila de tiempo, seguro. Bueno, entonces, ¿qué tú le puedes decir a ese señor? A ese señor que sabe que yo soy inocente, que yo me quiero ir de aquí ya, porque yo tengo tres días aquí, yo soy inocente. Bueno, ese voy burrito. Ajá. Y burrito el otro, que le llaman, le llaman ¿Qué tiene usted que él decir? no lo agarrado preso ahí nada. ¿Qué tiene usted que decirlo en torno a eso? Dice que fue a su casa, que lo llevaron sí. mismo yo estaba acostado, entonces, oiga bien, ese muchacho, el burrito, dijo, fue pues la mañana cuando yo me levanté, me dije, y esto aquí, y esta carne aquí, dijo, y vean, fue que oh, eh, eh, un, pariente, un trabajador de Eddie que trabaja con él, que dijo que, que una vaca se le había deshiscado, cuando se deshiscó, dijo que la vaca se la dio, y que a no sé con quién andaba. Yo sé que por la mañana cuando yo levanto, esa carne de ahí, nada más llego una poca ya no sé si voy un día directo por pues, otra parte, yo, yo estoy inocente de eso. ¿Sabe? El burrito no. es sobrino suyo. Sobrino, sí, burrito. Entonces si usted no sabía que esa carne bueno. era robada, que era. No, no, no. Yo ya sabido que había sido robada. Yo no, yo, yo, yo, yo, no, yo no acepto eso en mi casa. Usted no todo no, eso, no. porque yo una gente vea, me la da mía, y nunca robado. El hermano del dueño de la vaca dice que usted es cómplice también de ellos. Ay no, nunca la vi. Vea, pregúntele al la alcalde de la comunidad, yo soy un hombre serio. El que somos Entonces, ¿qué tú no te hay que decirle a ellos? A los que acusan a su sobrino y a usted también. No, que lo busquen, que lo busquen a el Burrito, que fue que llevo esa carne allá. Que lo busquen, lo metan preso. Y yo quiero una vida de alijamiento también, que no me vuelvan a, a muchacho en mi casa, que no lo quiero allá, que soy ahí, su mamá. ¿Y qué, qué, qué usted hizo con la carne? ¿Con la, con la carne, carne. que usted hizo? No, estaba ahí porque era él que, dijo que dejó eso ahí, porque nosotros dijimos, bueno, él entró ahí en la nevera. ¿Se la comieron la carne? No, no, no, no, no Mi casa no se come eso esta vez me casan no con eso como estaba ahí la carne por ejemplo dijo que esa carne se la habían dado porque usted sabe pero era una vaca entera no, no, no, él llevó a mi casa una parte. ¿el nombre Está suyo mal. es? ¿cuál nombre es suyo? Edito Cuello ¿cómo? Edito Cuello ¿Y, y, so, ¿y su sobrino cómo se llama? él, su suele ¿le dice el cómo? El burrito. वह okay.